ya usted seguramente, si está prestando atención y escuchando nuestro fondo musical, debe saber con quién vamos a estar conversando. Si se incorpora, pues le comento que vamos a estar hablando y tenemos el gusto de recibir vía Zoom a uno de los principales compositores más conocidos de Bolivia y representante de una de sus manifestaciones también más populares, defensor incansable de la cueca, un compositor de raíz, un enamorado de la música y también de la enseñanza artística en el país, yo tengo el gusto de recibir en nuestro programa a Willy Claure, quien justamente nos ha ofrecido unos minutos para poder conversar. ¿Cómo está usted? Sé que se encuentra en estos momentos desde Tarija, aunque es nacido en Cochabamba. Muy buenas noches, Diane. Eh, muchas gracias por la llamada, este, encantado de, de compartir y por intermedio de ustedes saludar a todo el público que es amante de la cueca boliviana. Un público sin lugar a dudas, Willy, que estará encantado de poder escucharlo, pero yo tengo algunas preguntas antes de llegar a un tema que particularmente nos ocupa y es la presentación de su más reciente fonograma. Antes de eso me gustaría saber cómo descubrió la pasión por la música, Willy. Eh, se podría decir eh, de una forma bastante natural, este, intuitiva y bastante simple. La verdad, no nada elaborado, no he tenido un padre o una madre que me ha dicho, muchacho, tú vas a la, al conservatorio a estudiar o a hacer música. Fue de una forma muy natural desde muy chico a cantar y a tocar la guitarra. Empecé a tocar la guitarra a los 13 años más o menos para para intentar ganar algunos concursos este, de, de canto y de música, pero eh, el día que aprendí a tocar la guitarra, dejé de participar en concursos. Así que Y finalmente conocí la cueca boliviana y ahí estoy embadurnado de cuecas bolivianas. Así mismo es, ya lo podía revisar cuando... Me he preparado un poco para conversar con ustedes y ha sido fiel defensor de la cueca desde hace muchísimo tiempo, llegando a ganarla y a ponerlo a la altura de otros géneros latinoamericanos. ¿Por qué la cueca Willy y no otro género en particular? Eh, porque la cueca boliviana es un género musical integrador, es un género musical de unión en todo el sentido de la palabra. Eh, la cueca... Con, tiene tres elementos fundamentales que son la poesía, la música y la danza. Y dentro de la danza hay un ritual de cortejo, de coqueteo, de galanteo, y de, de conquista. Este, tiene estas particularidades en cuanto a la danza, pero también, eh, bueno, en estas danzas se unen dos personas, ¿no? Eso es lo, lo, lo importante. Eh, esta danza es nuestro segundo himno nacional boliviano la cueca vive en mi patria Bolivia, en este, las bodas, en los matrimonios, este género musical es de, de unión de dos personas para crear una nueva familia, porque se baila cuecas en los matrimonios. Eh, en general, la cueca me parece que es el, el género musical de integración nacional en Bolivia, y para mí eso es importantísimo, es lo que percibo, es lo que me gusta y... He tomado un género de todo, de, dentro de todo este universo que tenemos en Bolivia de géneros musicales como guaiños, taquiraris, carnavales, eh, morenadas y tantos ritmos, pero bueno, he tomado una pequeña fracción que es la cueca, pero para mí es la más importante. Ya los críticos dicen, Willy, que usted le ha dado una interpretación personal y un nuevo modo de ver a la cueca desde Bolivia y también respecto al mundo. ¿Por qué cree que digan eso, Willy? ¿Qué le ha aportado? también con su hacer, con su estudio, con su defensa constante de este género musical? Bueno, creo que el que conoce las reglas puede transgredirlas. En este caso, eh, soy estudioso de la cueca boliviana, he conocido de la cueca boliviana y soy un defensor de la cueca tradicional boliviana. Sin embargo, soy músico libre, y me gusta hacer música en libertad y esto significa que puedo... Eh, tomar la cueca como base tradicional, pero sin embargo, dejar volar mi creatividad y mi forma de expresión musical por medio de este género. Y eso me ha llevado a hacer eh, interpretaciones de las cuecas bolivianas a mi manera, a mi estilo y a mi forma de, de mostrarlas, eh, digamos que tengo dos facetas, una que es la que cuida, preserva y difunde la parte tradicional, pero de, también tengo la parte libre de poder hacer con ella otras formas de cuecas que yo las llamo cuecas alternativas bolivianas. Y estas dos facetas son las que se pueden apreciar en esta última producción discográfica que hace unas horas acaba de presentar Tarija Tierra Encantada. Willy, ¿Es lo que podemos encontrar aquí? No, no, no. En, esto, en esto no, en esto soy tradicionalista, este... Hemos grabado cuecas eh, tradicionales tarijeñas, eh, y bueno, la, la cueca tarijeña no es cueca para bailar, son cuecas para bailar. Entonces, me he sumado a, esta, a estas formas tradicionales de las cuecas para bailar de Tarija, y este disco sí tiene un aire más para bailar, a diferencia de mis anteriores discos que las he llamado Cuecas para no bailar. Eh, y es mi forma de rendir homenaje, es mi homenaje a Tarija, porque Tarija es la primera capital de la cueca boliviana, de la historia de Bolivia, de la historia de la cueca boliviana y se va a celebrar, y se, y va, bueno, va a ser capital durante todo el año 2023. ¿no? Ahora el día de la cueca, pasado mañana se va a hacer el público esto bueno, ya ha sido público, pero eh, mediante un concierto mío en Tarija lo voy a, voy a mostrar y voy a... Decirles a los tarijeños felicidades por ser capital de la cueca boliviana. Sin lugar a dudas será un concierto y una presentación que todos los tarijeños y las personas que estén de visita en este departamento podrán disfrutar. Pero me gustaría hablar otros detalles de la producción del disco Willy. Sé que no estás solo, que tienes dos voces acompañantes también de las más conocidas en, en Bolivia y también en Latinoamérica. Y cómo fue todo el proceso entonces de terminar esta producción discográfica hasta hoy que se presentó. Bueno, la idea era invitar eh, personajes tarijeños eh, que, que participen en esta, en esta producción discográfica y bueno, la idea fue tener en esta ocasión porque tuve como ciertas observaciones eh, el año 2014 hice un disco que se llama Cuencas para no bailar y tuve eh, varios invitados, invitados varones de diferentes países, de Argentina, de Chile de cuba de, de méxico de, de perú y obviamente de bolivia pero no habían invitadas mujeres entonces en esto tuve como que tomar un poco esta esta iniciativa se puede decir de invitar cantantes o artistas de tarija que sean mujeres y bueno eh, tuve la suerte de, de que dos personajes emblemáticos tarijeños dos, dos tarijeñas este, accedieron y aceptaron participar en esta, en esta producción. Ellas son Esther Marisol y Enriqueta Olloa, dos personas que para mí son, bueno, creo que para todos los bolivianos son muy importantes, sobre todo dentro de la, dentro de la interpretación de cuecas bolivianas. Entonces, ellas engalanan esta, esta producción discográfica y yo, yo contentísimo. Así es, dos voces imprescindibles del acervo cultural del país, ya lo decía usted. Y también me gustaría recalcar los temas que tiene, porque ya decíamos que habían algunos tradicionales conocidos, pero hay otros que son temas nuevos. Willy, si nos acerca también a estas nuevas producciones que podrá disfrutar el público cuando se acerque a Tarija a Tierra Encantada. Bueno, sí, eh, en el, el disco contiene 13, 13 cuecas, 7 eh, de ellas son composiciones de de autores eh, conocidos de Tarija como Don Nilo Soruco, Don Elías Deep, Hugo Monzón, Enrique Taulloa eh, y bueno, un aporte mío, un aporte mío he compuesto eh, dos cuecas últimamente en estos últimos meses una de ellas es eh, la más importante para mí, eh, se llama Tarija Tierra Encantada que justamente le da el nombre al disco, habla de Tarija y habla del Singani Tarijeño, yo soy amante del Cingani, no quiere decir que soy muy fanático, pero me gusta defender una bebida nacional boliviana como es el Cingani. Este, sí, ese es mi, mi homenaje, es parte de mi homenaje, hay estas composiciones mías en el disco y bueno, las voy a cantar y las voy a presentar. Ahora me encuentro acá en Tarija y bueno, pasado mañana ya es la presentación de mi disco nuevamente acá en Tarija. Justamente tocaba un tema que era el que venía a continuación en mi pregunta. Sabemos que usted no solamente se ciñe al área de la música, sino a la cultura en general. También las bebidas son parte de la cultura de un país y mencionaba el singani. ¿Está usted produciendo una línea de singani también, Will? Bueno, siempre digo que me gustaría mucho que la cueca boliviana sea igual que el mariachi mexicano y que... el el singani boliviano sea igual que el tequila mexicano, eh, simplemente porque merece el singani boliviano ser conocido igual que el tequila en México. Este, no, no estoy produciendo yo, este, tengo la suerte de que la destilería Casa Real se haya fijado en mí este, como compositor, como músico, eh, y me han pedido que componga una cueca al Singani, bueno y justamente dije, si hablo del Singani, tengo que hablar de Tarija, entonces compuse esta cueca que se llama Tarija Tierra Encantada, que habla del agua bendita, <risa> es, es el Singani boliviano. Entonces, eh, Casa Real ha hecho una edición limitada de Singani, que se llama Singani Willy Claude, y para mí es un honor tener esta esta este, este cariño de parte de Casa Real y bueno, esto, estas botellas van a estar en exposición y a la venta igual en mis conciertos y bueno, me van a acompañar todo ese tiempo. Están maceradas en cuecas. Pues qué bien, debe saber muy bien Willy, ya tendremos la oportunidad si todo sale bien de probarlo. Entonces para terminar, Willy, me gustaría hacerle una pregunta. ¿Qué tan importante es que un país que los artistas de un país reconozcan los principales hitos culturales y que los defiendan incluso al pasar el tiempo. Es fundamental, no creo que tanto los, los, los museos como la, la cultura en general, es decir, el reforzar todas estas manifestaciones eh, en nuestras culturas, en, el, en este caso, bueno, lo mío es chiquito, yo presido la Fundación Cultural Cueca Boliviana e impulsamos el difundir el... el el preservar y el este, incentivar la, las, las cuecas bolivianas, que es parte de nuestra cultura, reforzarlas por medio de estas actividades como el Día de la Cueca Boliviana, como la capital de la cueca boliviana, es reforzar nuestra identidad, nuestra identidad en este caso boliviana, eso es importantísimo. ¿no? Muchísimas gracias Willy, no le robamos más tiempo, sabemos que está ocupadísimo, le agradecemos estos minutos que nos ha dedicado a compartir desde Tarija, hablar sobre la cueca boliviana es imprescindible cuando se habla de la cultura de este país y por supuesto agradecerle también por ser parte de la identidad musical y sonora. ...que tenemos hoy en Bolivia, que tenga muy buenas presentaciones... ...que toda Tarija disfrute de este día de la cueca... ...y que sea pues excepcional la presentación de este último disco... ...que a bien tenemos ya todos los bolivianos a disposición... ...y el mundo entero para disfrutar de la cueca... ...también del Singani que llegaba bajo el nombre de Willy Clare... ...que está produciendo Casa Real, esta desfilera... ...que también lleva el nombre y el sello de la identidad boliviana... ...yo le agradezco estos minutos Willy... ...y por supuesto que tenga usted muy buena noche... Muchísimas gracias, Diane. Eh, aprovecho un minutito para, te robo un minutito para invitar a toda la población, a toda la gente, a todos los niños, niñas, jóvenes, adultos, adultas, a celebrar a nuestra Cueca Boliviana, no solo de Tarija. La Cueca Boliviana se celebra en los nueve departamentos del país, donde estén en sus casas, en plazas, en avenidas, en, en plazuelas, y si no están en Bolivia también, se celebra el Día de la Cueca Boliviana en todo el mundo es nuestro símbolo de, de unidad y de integración boliviana. Celebren por favor el día, el primer domingo de octubre, este domingo 2 de octubre, donde estén, como estén, cantando, si no es cantando, bailando, si no es bailando, escuchando Cuecas Bolivianas. Feliz, felicidades, feliz día a la Cueca Boliviana y un gran abrazo, Diana. Muchísimas gracias. Así será, muchísimas gracias, Willy, muy amable y felicidades también para ti impulsor, incansable de ese género tan querido y tan bailado, ya lo decías, en las grandes celebraciones donde siempre uno está cerca de la gente que quiere porque así es la cueca. Le agradezco estos minutos y nosotros continuamos en Latidos.